Se te va a pegar, guacho, yo, hey. yeah. no ah, no no. yeah. yo, yo te avisé No quisiste venir Dale. No Dale. quisiste venir, te lo perdiste Se te va a pegar, guacho, yo te avisé No quisiste venir No quisiste venir, te lo perdiste Pasa de mambo y te perseguí. Pensá que estás pasado y no dormís. Volvió el que cargaba con el peso. El que baja la autoestima y de su mente queda preso. Para la bocha con el pie correcto. La trausala pa' matar insectos Lo pesado no por tan lillo. Esa la yuta que se llena los bolsillos. Y si violencia es mentir, más de uno no lastima la asumir. Te vi perderte en sus ojos. Asumiendo que era vista de triste, sino de enojo. Y me subí, volé, por fin me fui y me avivé Viste cómo es, en el arte del romance te canté y miré Y de todo lo malo me olvidé, yeah Hay cosas que van a pasar Por eso te quiero avisar que aunque esté todo bien Está todo mal y a la gente bailando da igual Se te va a pegar guacho yo te avisé Lo que hiciste Te va a pegar, guacha, yo te avisé Y no existe venir No existe venir, te lo perdiste Creo que no parto siempre del mismo lugar Vamos a esperar, directo para, para el Luna, Luna Park Crecido uno en Quilme y otro en verdad, Vamos a nacer, es hora de empezar a mover Hay gente que no quiere, que no siente, que me miente Y es por eso que ahora pienso diferente No te parece suficiente Quédate ¿Qué va, y vas a ver lo que se siente, que se siente. Se te va a pegar, guacho, yo te avise y no existe venir, no existe venir, te lo perdiste. Se te va a pegar, muchachos te avise.